Continuando con el módulo de efecto de inductancia de la fuente en los rectificadores, vamos a analizar el efecto sobre los rectificadores trifásicos. Entonces en el esquema podemos ver un rectificador trifásico compuesto por sus seis componentes, en este caso tiristores, la fuente trifásica, con su reactancia de dispersión L-sigma en las tres fases que van a ser iguales debido a que el circuito es equilibrado. La carga, en este caso una carga RLE, la vamos a modelar como una fuente de corriente constante de valor Icer. Si analizamos el nodo de la carga, tenemos que la sumatoria de las corrientes en las tres fases tiene que ser igual a la corriente de C. Para este caso particular vamos a analizar el proceso de apagado del, del tiristor T1, el encendido del tiristor T3, mientras que el tiristor T2 permanece en conducción. Si nos recordamos del módulo de rectificación trifásico, el tiristor T1 apaga en alfa más pi. Y el tiristor T3 va a encender en este caso en alfa más pi más mu. Mientras que el tiristor T2 permanece encendido durante este proceso de conmutación. Entonces vamos a analizar este proceso en detalle. Entonces, para el análisis del proceso de conmutación, centraremos el estudio en el encendido de T3 y en el apagado de T1, como ya mencionamos. Este proceso inicia en alfa más pi y culmina en alfa más pi más mu. Cuando inicia, la fase A lleva la corriente de la carga, se devuelve por la fase C y la fase B permanece sin corriente. Una vez culminado el proceso de conmutación, la fase A nos Aporta corriente, mientras que la fase B aporta la totalidad de la corriente de la carga y la fase C es el retorno de la corriente en la carga. Esto quiere decir que durante el proceso de conmutación, las fases A y B aportan la corriente en la carga, mientras que la fase C la devuelve. Durante todo el análisis centraremos el estudio en que la corriente en la carga es constante y de valor y cero entonces iniciemos el análisis con el análisis en AC entonces regresemos un momento a la lámina anterior entonces tenemos T1 y T3 durante el proceso de conmutación encendido y eso produce un cortocircuito en estas dos componentes es decir vamos a tener una malla en alterna que relaciona la fase B y la fase A entonces haciendo ese recorrido BA menos BB que no es más que la tensión AB es igual a L sigma por la derivada de A con respecto al tiempo, menos L sigma por la derivada de IB con respecto al tiempo. De la condición de conmutación donde IA más IB es igual a la corriente de la carga, sustituyendo esta relación en la ecuación, podemos obtener el resultado que se presenta en la ecuación 15, que la tensión AB es igual a dos veces L sigma por la derivada de A. Con respecto al tiempo. Entonces, evaluando la expresión de la fase A. Entre el tiempo inicial y cualquier tiempo. O el tiempo final, donde sabemos que al inicio de la conmutación IA es igual a IA de carga. Y al final de la conmutación IA es igual a cero. Podemos despejar el ángulo de conmutación. O podemos encontrar de esta expresión el ángulo de conmutación simplemente realizando la integral con respecto al tiempo de la expresión número 15. De esa expresión obtenemos la expresión número 16, que es la evaluación de la corriente o la evolución de la corriente de la fase A durante el proceso de conmutación, que está dada en la expresión 16. Si evaluamos esa expresión en el tiempo final donde ya vale 0, podemos encontrar el ángulo de conmutación que viene dado en la expresión 17 μ es el arco coseno de, de, el coseno de alfa menos 2X sigma o la reactancia de dispersión de la fuente. La corriente media en la carga y 0 sobre raíz de 2B menos alfa. La expresión 17 coincide con el valor de μ para un rectificador monofásico controlado. Vemos La expresión si la compara del tema anterior es exactamente igual. Entonces, nos queda analizar qué pasa en DC. Entonces, para analizar qué pasa en DC, vamos a regresarnos nuevamente al puente. Si están conduciendo estos dos tiristores y hago el recorrido de mallas, por ejemplo, entre la fase A, la carga, y nos retornamos por la fase C, podemos encontrar una relación para la tensión de la carga que es la que aparece en la ecuación 18. La tensión en la carga es igual a BA menos BC menos L sigma por la derivada de A con respecto al tiempo. Esta expresión de L sigma por la derivada de A con respecto al tiempo ya la habíamos deducido en la expresión 15 y es igual a BAB medios. Entonces sustituyendo la expresión podemos encontrar que el voltaje en la carga dado por la ecuación número 19, es el voltaje AC más el voltaje BC entre 2. La caída instantánea sobre la carga durante el proceso de conmutación se puede calcular a partir de la tensión en la barra de corriente continua, en el caso ideal, que corresponde a BC, BBC, con el encendido de T3 menos... Y T2 menos la tensión en la carga, que es B de carga, de la expresión 19. Es decir, vamos a calcular la caída de tensión como la tensión que hubiese tenido el puente si no tuviéramos el proceso de conmutación, que es la tensión BBC, menos la tensión en la carga que acabamos de encontrar en la expresión 19. Si realizamos ese cálculo que está dado en la expresión número 20, como delta B igual a BBC menos B de carga, vamos a obtener que delta B es menos BAB medios. Si calculamos el valor promedio, debido a que esta tensión dada en ecuación 20 es instantánea, durante el periodo de conmutación, vamos a obtener la expresión 21, donde delta B no es más que 3 sobre pi, que es el periodo, o el inverso del periodo, la integral de alfa más pi a alfa más pi más mío de la caída de tensión. Y eso, si resolvemos, nos va a dar que la caída de tensión es función del ángulo de conmutación raíz de 2b sobre 2 por 3 sobre pi coseno de alfa menos coseno de alfa más mío si reemplazamos esta solución con la que habíamos encontrado en la expresión 17, podemos encontrar el valor de la caída de tensión promedio para un puente rectificador trifásico. En este caso, la caída de tensión es tres veces, por ser trifásico, la corriente media en la carga y cero, la reactancia e dispersión de la fuente omega L sigma sobre pi. Entonces, reemplazando esta solución, podemos encontrar que la tensión media sobre la carga es, al igual que en el monofásico, la tensión del puente ideal, 1,35B coseno de alfa, menos la caída de tensión promedio que acabamos de encontrar, 3 y 0, x sigma sobre pi. Es decir, nuevamente el efecto de la inductancia sobre el lado de C se traduce en una caída de tensión que es proporcional a tres veces la corriente media en la carga, la reactancia de dispersión sobre pi. ¿Qué pasa a nivel de alterna? Aquí podemos ver la salida donde la corriente permanece igual. La tensión presenta una caída de tensión que ya la, la pudimos encontrar. 3 y 0 x sigma sobre pi. ¿Qué pasa a nivel de alterna? A nivel de alterna vamos a tener presencias de más line notching porque los puentes comutan cada 60 grados. Es decir, vamos a tener la aparición de 6 line notching a lo largo del de ciclo de la fuente, que corresponde al periodo de conmutación. Entonces, nuevamente, en el lado de acceso se va a traducir como un defecto en la forma de onda de tensión, una disminución de la calidad de servicio producto del light noche Con esto, terminamos el tema del efecto de la inductancia de fuente sobre el rectificador trifásico. Muchas gracias por su atención.